Casares fue una mujer libre, independiente, transgresora, adelantada a su tiempo, de enorme personalidad y que tenía una voz inigualable. Es una de las actrices imprescindibles del teatro y del cine europeo del siglo XX. En Francia, fue y es considerada un monumento nacional. En la Diputación de Pontevedra, en esta provincia, la queremos reivindicar. Queremos reivindicar su arte. Queremos reivindicar la extraordinaria calidad de una actriz. Inigualable. Queremos reivindicar su vida. Queremos reivindicar su valentía. También gustaría me gustaría encorajar a que siga de soñando, a que aquilo, aquel horror, los horrores, no son la vida. La vida estar juntos, estar vivos y celebrar la vida. Porque... Alá donde haya un sueño, a la donde se soñen jardines imaginarios o reales, hay futuro para esta humanidad.